Vendedor de frutas y rubros en la calle Frank Grullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunció que miembros de la Policía Municipal se llevaron su mercancía. Yo, esa gente vinieron aquí, acabaron con todo y llevaron todo y eso está, eso está mal hecho por ellos. Eso es lo que le están haciendo, mala campaña al mismo partido de ellos. Porque si uno tiene deseo de votar por ellos, no va a votar por ellos. Hoy te están, están haciendo mala campaña, el mismo síndico también. Eh, yo no estaba aquí presente, pero el muchacho que tiene negocio aquí, ellos, ellos se desmontaron y montaron todo para allá. Y que yo lo, lo he dicho a ustedes, la, la, que, que no saquen nada allá afuera, porque uno no saca nada afuera, siempre se deja dentro. ¿Qué se ellos se llevaron eh, dos huacal, cuatro huacal, uno de piña, uno de. ¿De qué era el otro? Ah, uno de berenjena. Al ayuntamiento municipal, que al síndico que, se, que, que deje estar eh, eh, mandando a esa gente para que vengan a abusar de uno aquí, porque uno se está ganando la comida, ¿qué es lo que ellos quieren? Que uno salga a atracar y a robar a medianoche, eso es lo que ellos quieren. Exige al ayuntamiento que les resuelva la situación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.